Hola amigos, en el video de hoy les enseñaré a cómo descargar mods para Minecraft Bedrock en PC. Para este tutorial requieren Minecraft Bedrock y un navegador. Sin nada más que decir, comencemos. Para poder descargar mods en PC, deberán meterse a su navegador y buscar una página de addons, yo en mi caso usaré mspdl. Les dejaré el link a esta página en la descripción. Ya en su página buscarán algo que les llame la atención, yo instalaré Texture Pack pero es prácticamente el mismo procedimiento que con los mods. Cuando encuentren algo que quieran instalar le van a dar clic y se les abrirá una página como esto. Bajaremos hasta abajo de la página para encontrar el link de descarga del mod. Ojo que el link puede ser de varias formas como mediafire, directo, o con un acortador, yo les mostraré cómo llegar a su archivo en cada caso. Ojo que este botón les puede salir de esta forma, ahí solo lo cliquean y hacen lo siguiente. A ustedes les puede dejar otro tipo de tareas para desbloquear el link, solo haganlas y desbloquearán el link sin mucho esfuerzo. Una vez tengan el archivo le vamos a dar doble clic y nos mandará a Minecraft que se nos comenzará a instalar automáticamente el mod. <risa> Ahora solo vayan a crear un mundo y les aparecerá el addon, en mi caso hay que ir a recursos globales y como ven, sale la textura que descargamos. La vamos a activar para comprobar que funciona. Y como ven funciona a la perfección. En caso de que el archivo que descarguen sea un .zip solo, lo tendremos que renombrar de .zip a MSPAC. Y listo solo hagan los pasos que dije antes y ya tendrán sus mods. Y bueno chicos si les gustó el tutorial denle like y suscríbanse, sin nada más que decir.